Abrir un nuevo espacio, otra visión acerca de la vida y el mundo Más amplia, más rica, más beneficiosa Sin tontas contracciones, con absoluta comprensión Actuar distinto, percibir de manera diferente, oscuro y peligroso, sencillo y luminoso, se agrupan para fundirse, elevado y profundo son iguales. Cuando se trata de expansión Celebración Diversión Juego La culpa cuando te echa el lazo Perspectivas simultáneas para la lectura de la vida. Pero nunca culpa, jamás sensación de error, falta, pecado, si nos hemos equivocado. Basta con pedir disculpas, comprometidos a no repetirnos nada de castigarnos, perdonarnos. Tropezar es sano, si no hubo maldad en la acción. Fue sincero, responsable Qué absurdo es sentirse culpable Prefiero recostarme para reposar en mi corazón Abriendo el portón, tercero ¡Ja, ah, ja, qué deleite tan inexplicable! Totalidad, es la energía burbujeante. El infinito que se manifiesta en la tierra No estamos aislados, no somos ermitaños Imposible que uno de los dos sea culpable Compartimos el mismo aire, la misma luz de manifestarse a través de nosotros. La belleza logra expresarse mediante nosotros. Si alguien desea la culpabilidad, basta con visitar la iglesia para que el cura lo llame pecador. La culpa cuando te echa el lazo te atrapa, te destruye, escapa. Todo está bien si nace del amor. Confundirse con la culpabilidad es permanecer como oveja del rebaño. La sensación de culpabilidad, proviene de las opiniones de otros, rara vez es una elección voluntaria. Antes que optar por la tortura, mejor es conversar de los derechos, y las obligaciones de unos y otros, y sobre todo mencionar el amor, cuya máxima capacidad es obrar. a otra persona, no se puede, amar, con el peso de la culpa, no se puede, bailar, por la presencia de la culpa yo nunca podría cantar si tuviera la culpa Mi espada La culpa Cuando te echa El lazo Te atrapa Te destruye Escapa, escapa, escapa Perspectivas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 El acto fue sincero, responsable Qué absurdo es sentirse culpable Prefiero recostarme para reposar en mi corazón Abriendo el portón, tercer Ojo oh, oh, cosmos ah, ah, ah qué deleite tan inexplicable Y lógico es sacrificar la autoestima elegir la desesperación, hasta la enfermedad, remordimientos, resentimientos, aversión en vez de sumar las coincidencias. La afinidad, la infinidad de puntos comunes, comunes, comunes. Igualdad, identidad, sentido de unidad, compatibilidad, personalidad, comunidad, movilidad de la mano del alma nuestra antes que agobiados por la culpabilidad por la culpabilidad mejor es comprometerse con el libre albedrío yo latido con la vibración, la vibración del amor. Elegir la culpa es dejarse atrapar, aceptar la destrucción que arruina. Admitir la catástrofe, ¡qué desgracia! Consentir la decadencia, que se convierte en desastre Mejor es comprometerse con el libre albedrío, con el propio de la vida con la vibración, la vibración del amor, amor sin culpa, nada más, amor sin culpa, nada más, mejor es comprometerse con el libre albedrío.